Hola familia, regresamos con un video. Sé que me he tardado unas semanitas desde que subí un video y mil disculpas, pero he estado un poquito ocupado. Pero hoy vamos a hablar sobre la trayectoria del cuarto trimestre. Me gustó. Espero que les guste. El video va a estar un poquito largo, como siempre, cuando hablamos de la trayectoria. Pero antes de empezar, quiero informarles que este video está promocionado por el circuito de Portuguesa en Río. En unos días voy a tener una entrevista con unos miembros de este nodo circuito. Están haciendo un circuito de carreras aquí en Portuguesa y voy a entrevistar a, a unos de los miembros para que les deje saber sobre este proyecto, a ver si les gusta. Así es que estén atentos para que puedan saber más sobre este proyecto. A ver si es algo que les interesa. Como siempre, trato de encontrar proyectos dentro de Aplan que les pueda traer ganancia a ustedes o que les ayude a divertirse, a encontrarle diversión al juego. Pero en fin, familia, vamos a empezar ahora sí con este video. vayanse por sus palomitas, por su cafecito porque tal vez esté un poquito largo este video. Si es que empezamos como siempre este documento se los dejaré en el barrio, en el Discord del barrio, en la sala de eventos de Aplan. Actualización de la trayectoria del cuarto trimestre y el AMA. El AMA es cuando hacen contestan preguntas en vivo y habrá, harán eso, si mal no me equivoco el miércoles, en unas como 14 horas, creo. Antes de cerrar otro año en Upland, es hora de echar un vistazo a los principales desarrollos del último trimestre y mirar hacia adelante a todas las grandes cosas en el horizonte. Tomemos un momento para reflexionar sobre uno de los mayores logros del año. Las Metaventuras. Sabías que las empresas de los jugadores de Aplan, también conocidas como Metaventures, experimentaron un crecimiento del 310% trimestre a trimestre en la actividad económica en lo que va del año. Eso se debe a que las tiendas de MetaVentures se duplicaron trimestre a trimestre en el 2022. Solo en diciembre las MetaVentures alcanzaron un récord de 263, 263 millones de de UPEX en ventas. Si convertimos eso en dólares familia, son aproximadamente 263 mil dólares. Y el mes no ha terminado. Esto es superior a los fantásticos 145 millones de UPEX en ventas en el mes de noviembre. Las enormes cifras de, de ventas de MetaVentures en diciembre provienen de un récord de más de 31 mil transacciones. Felicitaciones a los propietarios de las MetaVentures y a todos los jugadores que apoyan a las empresas locales en Atman. Y eso tuvo más que nada tuvo que ver por las tiendas de la FIFA. Ha estado muy competitivo ese evento para ganarse el estadio en Lusay, ganarse los autos, las terminales de en el aeropuerto o propiedades dentro de Lusay. Y le mando un saludo a Mariana, a la mafiosa del barrio, porque realmente le ha metido mucho tiempo a esto. Y si mal no recuerdo, creo que ya lleva dos propiedades. Y tal vez se gane una tercera. Y a ver en qué lugar queda. Pero felicidades a Mariana. Que nos has dejado con... Nos ha dado mucho orgullo saber que le has metido muchas ganas. Esto, ah, por cierto. Ella tiene una tienda en Manhattan. De Legends La Jetsla FIFA. Y vendió un pase por $2,000 creo, hace como 3, 4 días. Así es que estos pases se están vendiendo. Hay otro hito significativo en el horizonte. La marca de $10 millones en ganancias de jugadores a través del programa NFT a USD. Se han vendido más de $100 millones o los jugadores han vendido. Sí, más de $100 millones de, más de $10 millones de dólares en nfts que son exploradores autos propiedades uh, decoraciones todos estos nfts dentro de aplan se han vendido por 10 millones de dólares muchísimo me acuerdo creo que fue el año pasado mediados del 2021 tal vez por septiembre a lo mejor que llegamos al un millón de dólares en ventas de NFTs. Y en un año, no sé, unos 13 meses más, 14, hicimos 9 millones más, lo que ha crecido la economía dentro de Aplan. La economía de Aplan es un gran ejemplo de cómo la diversión, la comunidad y los ingresos pueden unirse para hacer algo extraordinario. Este tipo de impacto financiero real es un gran motivo de celebración que está en proceso, así que estén atentos. Recuerden, Importante que lean esas trayectorias porque nos podemos perder de algunas cosas. Cuando leí esto por primera vez, no vi bien esto, pero por lo que lo entiendo, lo, los Abram van a querer celebrar esto. Cómo? No sé, pero espero que nos que hagan un evento donde nos regalen muchos supex. A medida que miramos hacia el 2023, habrá un énfasis adicional en mejorar las experiencias de los nuevos jugadores para facilitar la curva de aprendizaje y ayudar a los nuevos jugadores a profundizar en las cosas increíbles que suceden en habla. Amamos a nuestras llamas veteranas y, al hacer que Hablan sea más accesible y fácil de aprender, todos se benefic beneficiarán. La comunidad hace que Hablan sea especial y una base de jugadores una base de jugadores en crecimiento solo agrega más emoción al ecosistema. El enfoque en nuevas experiencias... Ah, no. Dejen, explico esto. En el momento, me acuerdo que hice un video hace como seis meses, cuando dije que ya está un poquito más difícil empezar en el juego, un poquito más difícil avanzar. Ya no es, ya no es como antes. Ya no hay tantas ventas en el mercado secundario. Es más difícil que podamos visitar a los nuevos jugadores porque todos los miembros están en diferentes ciudades. Así es que es más, más difícil. Muchos jugadores que han entrado en el, los últimos 6, 8 meses no han tenido la misma experiencia que muchos de nosotros la hemos tenido porque compran una o dos propiedades y lamentablemente no pueden avanzar. Lo que están diciendo los de Afran es que están trabajando para hacer que estos nuevos jugadores puedan tener una mejor experiencia, puedan entender el juego, lo que hará que estos jugadores se queden en el juego, inviertan en el juego. Eso nos ayudará a los veteranos, a los jugadores que ya tenemos más tiempo aquí. Por eso es importante ayudar a los nuevos jugadores familia. Nos ayudará también no solamente nos hará sentir bien, ¿no? ayudar al prójimo, pero también para que ellos tengan una experiencia, sean parte de la comunidad y nos ayuden a crecer. El enfoque en nuevas experiencias, los activos de los jugadores, las actualizaciones económicas y las principales asociaciones preparan la mesa para grandes cosas por venir. Únete a nosotros a esta actualización del cuarto trimestre para echar un vistazo a lo que viene y ponerte al día con todos los aspectos destacados recientes. Después de leer el artículo de la trayectoria del cuarto trimestre, no te pierdas de nuestro ama en YouTube y el Twitch el miércoles 28 de diciembre a las 11 am tiempo del Pacífico. Si sí, son como 14 horas para obtener información privilegiada con el General Mort, ex Juan The Gamer y los confundadores de Aplan, Irán y Dirk y asegúrate de unirte a la conversación y enviar tus preguntas en Reddit antes del ama. ¿Cómo están haciendo que nos vayamos al Reddit? Yo la verdad no entro ni sé cómo funciona, pero si tienen Reddit pueden hacer sus preguntas ahí. Ok, ahí viene lo bueno. ¿Listos? Objetivos de la trayectoria del primer trimestre de 2023. Los siguientes proyectos están actualmente en desarrollo. Algunos de estos proyectos pueden entregarse en el primer trimestre del 2023, mientras que otros pueden llegar en el segundo trimestre. Mejoras en la incorporación. Hay varios proyectos en varias etapas de planificación que revelaremos más adelante en el 2023, pero aquí hay algunos elementos que llegarán pronto para mejorar la experiencia de los nuevos jugadores. Revisión de incorporación. La comunidad es lo que hace que APLAN funcione. Como tal, estamos poniendo más énfasis en hacer crecer la comunidad, con calidad de vida y mejoras en la incorporación de nuevos jugadores. Estas mejoras ayudarán a las personas a sentirse cómodas con la creciente mecánica, jugabilidad y economía. ¿Qué significa eso? una revisión de incorporación con nuevas mecánicas para reducir las barreras para los nuevos jugadores. Si cuando yo entré y no se, no se hacía mucho dentro del juego más que comprar y vender, se me hizo súper difícil entender el juego, ahora imagínense a un nuevo jugador. Comprar terrenos, propiedades, lo de las metaaventuras, los exploradores, las leyes de la FIFA, la cazaría de, la caz, la cazaría de tesoros, otros eventos. Imagínense cómo se siente ese nuevo jugador si no entiende bien el juego. No tendrá una buena experiencia y va a dejar el juego. Qué bueno que están haciendo esto. Juego guiado, además de una revisión de incorporación, también estamos investigando cómo podemos guiar visualmente a los jugadores a través de varias actividades tempranas del juego. Esto podría ser cualquier cosa, desde indicaciones, superpuestas hasta tutoriales de minijuegos. Muchos, muchos jugadores han hecho una propuesta a los de Aplan. que tengan como un tipo de una isla en el juego donde los nuevos jugadores entran y tienen que hacer como tutoriales, actividades, juegos que los enseñará a jugar las mecánicas del juego. Una vez que se gradúen, acumulen ciento por puntaje o terminen los juegos ya van a poder entrar a, a Aplan. y creo que es importante que que tengan algo así los carros los autos carreras carreras competitivas después de lanzar carreras de multijugador competitivas en el 2022 el objetivo a seguir es dar a los jugadores más representación y participación en el rendimiento y los resultados de las carreras esto hará que las carreras sean más dinámicas e interesantes. Algunos conceptos en desarrollo incluyen agregar estadísticas para los exploradores que impactan directamente en el rendimiento durante las carreras. Las adiciones a las estadísticas de automóviles también están en camino. Pues habrá estadísticas para los exploradores y para los autos. Recuerden. Que en un futuro vamos a poder mandar a nuestros exploradores a, la acad a las academias de manejo. Eso nos ayudará a que sus exploradores sean mejores pilotos, conductores, lo cual los hará más valioso. Otra característica en desarrollo es el cambio de carril, el cual agregará más aportación por parte del jugador, el cual generará más tensión durante las carreras. La verdad, eso no lo entendí bien. No sé si vamos a poder controlar cuándo nos podemos cambiar de carril. La verdad va a estar interesante ver cómo será esto familia. Luego aquí viene esto interesante, historial de carreras. ¿Quién será el Mario Andretti o Dale Earhart? Pronto los descubriremos. Pronto los jugadores podrán ver el historial de sus resultados de cada carrera. Esto ayuda a desarrollar la, tradi la tradición en ATLAN para los mejores autos y conductores y le da a las personas el derecho de presumir. Por ejemplo, tenemos estadísticas en el juego de quién ha vendido más propiedades, quién ha recolectado la mayor cantidad de tesoros. Esto hará que uno diga yo empecé con las carreras desde el principio y tengo tantas victorias, simplemente para presumir. Con Compatibilidad de aplicaciones móviles. Esto está bueno. La experiencia de carreras en el 2022 se restringió a los navegadores. En el 2023, los jugadores pueden sentarse detrás del asiento del conductor desde sus dispositivos Android e iOS. Vamos a poder participar en las carreras desde, desde el móvil. Eso es bueno porque el juego, la mayoría de los jugadores lo juega en el móvil. Esto va a estar buenísimo familia. Las metaventuras, las metaventures, tiendas de adornos, al igual que las tiendas de decoración al aire libre, una tienda de adornos permite a los jugadores administrar un negocio y vender adornos a otros jugadores. Hemos visto algunos adornos increíbles de Halloween y de nuestro socio Jackie Sai. Las calaveras esas bonitas. Llevar estas metaventures a los vecindarios es una progresión natural de la economía de los jugadores el beta abierto de fabricación después de la, existosa, de la ex, exitosa beta cerrada nos estamos preparando para una beta abierta atención para la fabricación de artículos de decoración para exteriores si tienen una fábrica ustedes que se adelantaron hace como cuatro meses empezaron a construir sus fábricas ya van a poder fabricar ya van a poder entrar al beta abierto para hacer decoraciones fabricarlas esto les da a más propietarios de fábrica mucho que hacer con sus instalaciones y aumentará el comercio de los jugadores en abra por el momento solamente los jugadores que en el 2020 se registraron para estas tiendas de, de adornos de decoraciones son los únicos que pueden fabricar NFTs muy pronto el 2023 no sé me imagino que para febrero ya los jugadores van a poder mandar sus diseños para construir fabricar adornos decoraciones importante que sepan que cómo le van a hacer um, hice un video hace como dos meses creo donde hablé sobre tres o cuatro posibles asociaciones que pueden hacer con diseñadores o con dueños de fábricas o con dueños de los showrooms. Bien, les recomiendo este video para que se den una idea de las cosas que tienen que hacer o las cosas que tienen que pensar si se van a asociar con alguien. Porque si no saben diseñar, si no tienen los recursos como los Sparks, una propiedad grande, UPEX, ¿Cómo van a poder entrar a este tipo de negocio dentro de habla? Se los recomiendo. familia. Creo que fueron cuatro videos sí, cuatro videos para que no fuera un video largo. Se los recomiendo. Pero emocionante que ya vienen el beta abierto de fábricas a los jets de la NFL. La verdad no, no les pongo mucha atención a esto, pero aquí habla de que ya habrá ganancias cuando se ponga las colecciones de los leyes de la NFL, cuando se pongan en colecciones, ya que dice las ganancias para las colecciones de la NFL funcionan de manera similar a las bonificaciones únicas de UPEX para las colecciones de propiedades. Los jugadores que completen y mantengan una colección de la NFL al final de la temporada de fútbol obtendrán una recompensa de UPEX fija única por cada colección. Se publicará un desglose completo de las ganancias de las colecciones en el 2023, así que incorpora pronto sus leyes de la NFL a las colecciones. Comunidad, mejoras en el chat del juego. En diciembre lanzamos chat dentro del juego, brindando a los jugadores nuevas formas de hablar directamente en Apple. En el 2023, el chat verá mejoras como chat de grupo, chat de barrios. Vamos a poder conversar en nuestro nodo de Winnetka y más canales globales, globales, perdón, incluidos canales globales donde los jugadores pueden crear hilos de comentarios. Habrá más mejoras más adelante en el 2023 para ayudar a que el chat sea aún mejor. Y me imagino que no sé, tal vez para el 2024 vamos a poder tener el chat de voz, que eso, en mi opinión, abrirá la oportunidad de que algunos Uplanders abran su café dentro del juego. Así como tenemos tiendas ahorita de NFTs, lo que muchos han dicho es que quieren tener abrir su café. Digamos que tenemos uno ahí en Witneka, entramos e empezamos a platicar, hablamos sobre el juego, no sé de la vida, de lo que sea y estamos conversando dentro del juego. NFT, Aplan NFT busca, busca y descubrimiento. Eso estuvo interesante. Con el lanzamiento de nuevas capaci capacidades de búsqueda y descubrimiento, los NFTs de Aplan estarán en motores de búsqueda como Google. Además, los NFTs, por ejemplo, propiedades de Jets de, uh, exploradores, se pueden encontrar en Aplan usando una función de búsqueda simple. Ya vamos a poder buscar todo esto. Con más facilidad. Esto hace que sea más fácil encontrar los activos y las y los coleccionables que buscan los jugadores al mismo tiempo que proporcionan un alcance instantáneo de, in, del inventario de las MetaVentures para jugadores y no jugadores. Tal vez esto ayude a que atraiga nuevos jugadores al juego cuando puedan salir los NFTs de Aplan en Google. Y también es muchas veces muy difícil tratar de buscar NFTs o exploradores de otros jugadores, adornos. Desarrollo de terceros. El diseño único de Appland permite que un desarrollador conecte cualquier aplicación, un Dapp, nueva o existente, o existente a la economía, a la comunidad y a la infraestructura de Appland. En el primer trimestre continuaremos trabajando en las herramientas de desarrollo comunitario lanzadas en el cuarto trimestre para el Apland Development Network. Con toda la actividad que se, ha, que se está produciendo en la economía de Apland, estamos viendo mucho interés por parte de desarrolladores externos que sienten curiosidad por el metaverso. Más de 160 desarrolladores han sido examinados y están trabajando activamente en su conectividad con Aplan. Esperamos ver mucho contenido nuevo de terceros a lo largo del 2023. Muy importante porque cuando entren todos estos nuevos juegos, actividades dentro de Aplan, ellos van a querer sacarle ganancia. Entonces, entonces tal vez nos cobren UPEX. Así es que nos vamos a gastar nuestros UPEX en otras cosas que no sean propiedades. Por eso importante entender que poco a poco el juego está dejando de ser un juego de bienes a raíces bienes a raíces y más que nada un juego un metaverso donde todo el mundo le puede sacar ganancia avatares de tercera dimensión como los avatares 3d los jugadores tendrán una forma humanoide que podrán usar en ciertas situaciones en Apla. los jugadores diseñarán sus avatares a su gusto y los utilizarán para diversas experiencias inmersas. Eso también puede incluir experiencias creadas a partir de Community Developer Tools. Será en tercera dimensión, necesitaremos esos lentes, como cuál es el Quest del, del Meta, del Facebook. Luego el Google tiene también sus sus Goggles, sus lentes, será algo así. Va a estar interesante ver eso. ¿Cómo, cómo será todo esto? Si es eso de los lentes esos, por la última vez que vi, cuestan como unos 300, 400 dólares. Va a estar, van a estar muy carito poder uh, poder hacer esto en lo de tercera dimensión. Límites de acumulación de ganancias de UPEX. Ya, por fin llega. Como se anunció en una actualización económica anterior, Aplan está pasando de un modelo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 o oh, hay varios jugadores, luego, por ejemplo, <ríe> trato de dejar mis UPEX sin reclamar, porque una vez que los reclame familia, los gasto. Y fue lo que pasó en las últimas dos semanas. Me gasté, no sé, casi 500 mil UPEX en compras de jets, en adornos, en decoraciones. En fin, ya tenía más de medio millón de UPEX, según para la apertura de la siguiente ciudad, para la venta de autos y ahorita solamente me quedan como 130 mil UPEX. Compré propiedades en Winnerka, compré una propiedad en Río, no sé dónde más compré y pues en fin, ya me gasté en <ríe> UPEX. Por eso a mí no me gusta tomarlos, me gusta dejarlos ahí, que estén, se estén uh, amontonando pero lo que van a hacer estos, los de Aplan, los van a forzar a que colectemos nuestros UPEX. Y eso hace que no los gastemos. Pero en fin, ya se viene esto tal vez en, en enero. Lanzamientos de ciudades. Como un metaverso mapeado en el mundo real, el lanzamiento de nuevas ciudades es una iniciativa central. No podemos anunciar el calendario completo del lanzamiento de las ciudades en el 2023, pero hay un lugar en el que podemos hablar del que podemos hablar durante la copa mina de la FIFA Qatar 2022 anunciamos que el ganador del torneo obtendrá obtendría un lanzamiento de, en la ciudad de habla y dado que Argentina se llevó a casa el trofeo y felicidades a todos los uh, miembros la comunidad de Argentina y a todos los que aman a Messi felicidades porque Argentina es campeón, estuvo buenísimo este mundial, estuvo muy, muy bueno. Muchas sorpresas, el mejor mundial en sí que, que he visto en mi vida. Estamos que estamos más que felices de decir que Buenos Aires llegará pronto a APLA. Buenos Aires también es un lugar perfecto para nuestro socio más reciente, la sucesión argentina de fútbol, el AFA. Así es que familia, si viene de Buenos Aires, espero que tengan UPEX, espero que tengan liquidez. Ahora sí. Ahora sí, y ahora sí, nada más voy a comprar mis tres propiedades para completar mi colección de la ciudad. Y hasta ahí tengo que guardar mis UPEX. Ya tengo que ser más disciplinado en esto familia. Pero si ustedes aún van por las colecciones, muchísima suerte. Llevamos a la mitad familia, asociaciones si bien no podemos entrar en detalles hasta los anuncios oficiales, algunas asociaciones emocionantes están en el horizonte. Uno se suma a un, una importante mecánica existente. ¿Qué mecánica? Las carreras. Sé que desde Las Vegas en junio hablaron de que se iban a asociar con una compañía de autos, tal vez sea eso, no, no, no se me ocurre qué más. Mientras que el otro trae un nuevo NFT a Appland que garantiza dejar boque abiertos a los jugadores. No sé, yo sé que están hablando que vamos a poder vender nuestros NFTs en OpenSea, vamos a poder meter NFTs de otros blockchains, creo que por fin ya se va a hacer eso. ¿Qué NFT nos dejará con la boca abierta? No sé. Perdón, es, eso es todo lo que podemos decir por ahora. Muy, muy emocionante a ver qué, qué se viene en, en los próximos dos, tres meses, familia. Y bueno, eso era todo de lo que se viene. Ahora van a hablar de lo que pasó. Y lo voy a leer rapidito porque pues, hablé de esto en, en otros videos. Pero mirando hacia atrás en el cuarto trimestre, hacia atrás, ajá. Uh -huh. Este fue un cuarto trimestre para la historia. Los últimos meses hicieron que Aplan avanzara a pasos agigantados. Las características, las actualizaciones económicas y las asociaciones lanzadas en el cuarto trimestre serán algunas de las cosas más importantes que hayan traído el metaverso. Consulta nuestro resumen. Por cierto, estoy esperando que Aplando. Aplando ya no va a ser el show de Aplando App cada noche en el café de Apland. Ahora lo va a hacer el Coldsmith. Pero uh, hace dos, 3 días. Estuvieron ahí los fundadores del juego. Y mencionaron. Hablaron sobre el token de la vida. Y que en el documento hablan un poquito de eso. Así estoy esperando que lo suba. A, a que suba ese el audio. Para escucharlo otra vez. No lo estaba escuchando muy bien. Para que lo pueda traducir y hable sobre lo que los fundadores los fundadores hablaron en sí los carros los autos carreras de multijugador novie noviembre trajo una pequeña competencia amistosa a la pista cuando vimos las primeras carreras de multijugador, multijugador en Apland. en el lanzamiento había cuatro pistas de carreras abiertas para competir y hay nuevas pistas en camino estas carreras de tres vueltas y seis autos permiten a los jugadores probar sus autos contra otros jugadores y el y un bot y los bots este fue uno de los eventos más importantes para los automóviles en Aplan y todo el ecosistema. Lo que demuestra que Aplan es mucho más que un simulador de bienes raíces y vienen más mecánicas de juego y utilidades. Salas de exhibición de autos. Si sí, administrar un concesionario de automóviles es su sueño en el metaverso, les encantará esto. Con la incorporación de los showrooms a Aplan en octubre, los jugadores obtuvieron la capacidad de construir estructuras para exhibir y vender autos. Antes de fin de año, el fin de año, familia, se acaba en cuatro días. Los jugadores podrán abrir sus salas de exhibición de autos para negocios. Esto es una parte importante de la economía de Aplan, ya que las salas de exposición de automóviles brindan a los jugadores una vía para vender o adquirir un automóvil. Se abrieron dos nuevos diseños de salas de exhibición, las salas de exhibición mediana y grande, para brindar a los jugadores suficiente espacio para albergar el inventario de automóviles. En el futuro, agregaremos más funciones a todos los showrooms, incluidos los subcomerciantes que permiten a los propietarios de los showrooms vender los artículos de otro jugador a cambio de una comisión. Igual que en las tiendas de los exploradores, de los Legends. En el futuro voy a poder poner mi auto a la venta en la tienda del Chapulín. Él me va a cobrar mi comisión. Uh, así como lo están haciendo ahorita con, lo, con las tiendas de exploradores y los Legits. Así es que si se van a dedicar a tener un, una concesionaria de autos, pónganse a fabricar su showroom y empiecen a comprar autos. Que por cierto, mañana hay una venta de autos todavía quiero mi camioneta a ver si se me hace circuitos diseñados por jugadores. En diciembre vimos el segundo Great Racetrack Challenge en Upland, un, un evento. Aquí los jugadores enviaron sus diseños de pistas de carreras para varias ciudades y recibimos recibimos casi 200 representaciones de la comunidad. Habrá cuatro ganadores para este desafío y cada circuito ganador se convertirá en una pista real para futuras carreras. El contenido creado por los jugadores es una de las cosas que hace que Aplan sea especial. Reunir la creatividad de la comunidad con las carreras de autos es una combinación hecha en el paraíso de las autopistas. Las meta-ventures, las meta tiendas para fanáticos de la FIFA. No se puede negar que a muchos jugadores les encanta todo lo relacionado con la Copa Mundial de la FIFA en Aplan. Los paquetes de Legits, las cajitas, han estado volando de los Estantes, de hecho ya están agotados, no es cierto, quedan los más baratos desde 2000 Lupex, lo que hace que las tiendas de leyes de la FIFA sea una adición muy bienvenida a las Meta Ventures. Con estas nuevas tiendas, los jugadores tienen más formas de comprar y vender sus mementos y sus esenciales de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 de torneos anteriores. Esta es una excelente manera para que los jugadores completen colecciones o simplemente adquieran artículos para sus equipos favoritos que juegan en el torneo de este año y en torneos anteriores que se remontan al 1930 y la verdad no sé cómo estuvo eso de las tiendas porque empezaron a salir, nunca anunciaron que podíamos aplicar para mandar una solicitud para que tuviéramos una tienda, estuvo muy, muy feo como hicieron eso familia como siempre. Primeras compras en las salas de exhibición de decoraciones para exteriores. En octubre, los jugadores abrieron las puertas de las primeras salas de exhibición de decoración al aire libre para comprar. Este fue un paso importante para el ecosistema y la economía propia de los jugadores, ya que representó el final de la compra y el cumplimiento del, del comercio de apla Además, con toda la pasión que rodea la Copa Mundial de la FIFA, sabíamos que los jugadores querían más formas de rascarse la picazón del torneo. Los showrooms de la FIFA Outdoor Decor permiten que los jugadores intercambien activos de Outdoor Decor en sus propias Meta Ventures. Yo compré un, una decoración, un café, una taza de café y ahí fue donde también me gasté mis suplex. Nos están dejando en cero, familia. Los Legits, Legits de la Copa Mundial de la FIFA. La asociación de Aplan con la FIFA trajo nuevos Legits increíbles al metaverso, así como nuevas mecánicas para coleccionarlos. Por ejemplo, presentamos paquetes, pases e intercambios de pases de la Copa Mundial que animan la forma en que los jugadores obtienen recuerdos, los mementos de la Copa Mundial. Los intercambios de pases trajeron mucha emoción a los Legends de la Copa Mundial y la mecánica de quemar los pases. Abrió puertas para futuras mecánicas de los Legends, como las réplicas. Los Spotlights de la Copa Mundial, los videos. Quizás el desarrollo de Legends más emocionante es el lanzamiento de los primeros coleccionables basados en videos, los Spotlights. Estos raros momentos reproducen videos destacados de momentos claves de cada partido de la Copa Mundial. Es una de las formas más dinámicas y auténticas para que los jugadores recuerden el Mundial de Qatar 2022. Desafío de triple amenaza de la NFL, el Triple Threat Challenge, le da a la comunidad más razones para alimentar su afición a los legits de la NFL. En noviembre lanzamos el Triple tri, triple, o no, triple Threat Challenge para pedir a los jugadores que creen, que creen una combinación ganadora de tres jugadores. Esta es una adición importante al juego con los Legits y estamos trabajando para mejorar esa actividad y crear oportunidades para recuperar en el futuro. Realmente, como se asociaron con los de la FIFA, hicieron a un lado los de la NFL, igual cuando se asociaron con los de Porto, hicieron a un lado los de la NFL. Entonces ahorita están tratando de hacer que, que tengan más utilidad estos Legits, porque la gente está muy enojada porque en sí les prometieron el sol y las estrellas y no se puede hacer nada en el momento con estas cosas ahora lo de la comunidad vamos a ver UIP la primera actualización económica votada por los jugadores de Aplan en noviembre finalizamos la primera votación de los jugadores que trajo un cambio real a la economía de Aplan fue la primera propuesta de mejora en Aplan sugirió una forma mejorada de financiar el fondo monetario de APLAN en el futuro. Para preparar a la comunidad de APLAN para votar sobre este sistema, los jugadores se unieron al primer ayuntamiento de APLAN para una animada discusión con los conf confundadores de APLAN. Después de que 4.272 jugadores votaron por la propuesta, casi el 73% de la comunidad votó a favor. Entonces, no solo representó el cambio hacia la economía gobernada por los jugadores, sino que demostró que la comunidad es inmersamente, inmensamente activa e interesada en ser parte del ecosistema. Y esto es solo el principio. Se está trabajando en más capacidades y sistemas de votación. Algo que nos sorprendió muchísimo es que solamente hay 7.300 personas que han hecho el KYC que tienen un domicilio, un domicilio en Aplan, fueron los que pudieron votar los que pudimos votar y de esos 7200, 4200 votaron así es que dicen que hay más de 250.000 cuentas en el juego no me acuerdo si un millón, ya ni sé cuántos dicen, muchos de esos fueron multicuentas les gusta elevar ese, ese número para los inversionistas para mí que en realidad hay unos 15.000 jugadores en sí jugando a en el momento y seriamente hay tal vez unos 8.000 a 10.000 jugadores que entran al juego cada tercer día por lo mínimo y estamos los viciosos como muchos de nosotros que cada 30 segundos están en el juego chat en el juego acabamos de lanzar la primera interacción del chat en el juego en tiempo real los jugadores pueden ahora pueden leer varios canales globales, así como chatear uno a uno con otros jugadores. Como mencionamos anteriormente, esto es solo el comienzo, ya que el chat en el juego recibirá fun funcionalidad más profunda pronto. Cuidado con lo que escriben, porque los de Aplan van a estar leyendo los mensajes. Si se pasan de mano, los van a bloquear y cuidadito si hablan sobre multicuentas o algo así porque lo sacan del juego. Desarrollo de terceros. World of Football. El juego de fútbol. La verdad, familia, mil disculpas. No he tenido tiempo de hacer un video sobre esto. Estaba yo emocionado, pero me di cuenta que solamente se podía jugar por la por la PC, por el ordenador, por la laptop y la verdad no. No he tenido tiempo de ver cómo está esto. El juego de terceros de World Football está en Upland. Esto es posible a través de las herramientas de desarrollo comunitario lanzadas en septiembre. World Football es un nuevo juego de fútbol basado en la física con más de 56.000 descargas en STEM, Epic Games y otras y otras plataformas. El juego también ha visto a casi 6.000 Uplanders conectarse con éxito al con éxito juego. Todavía es temprano y estamos seguros de que pronto se unirán más jugadores. Especialmente cuando los jugadores puedan visitar varios estadios del, estadios del World Football en Aplan para iniciar partidos. Creo que tienen 4 o 5 estadios en todo el juego. Esta es una de las primeras actividades de terceros que se lanzan en Aplan. Es un gran ejemplo de cómo Aplan está preparando para hacer una plataforma emocionante y una puerta de entrega para que muchos desarrolladores de juegos y aplicaciones traigan su IP a Aplan y en el metaverso. Creo que es propiedad intelectual, lo que el, el IP significa. Desarrollos varios. Casa de tesoros competitivos. Ni hablemos de eso porque muchos de nosotros nos enojamos. Octubre trajo cambios a la casa de tesoros competitivos para equilibrar las recompensas de los jugadores y dar a más jugadores la oportunidad de ganar tesoros. Este cambio se debió a los comentarios de los jugadores, así como a nuestras observaciones de que un poco de equilibrio podría hacer que estas actividades fueran más agra agradables. Con estos cambios también hubo ajustes en Riot Mode, Thresholds y Treasure Rush. La verdad no me molestó, me molesta. A veces todavía me molesta, todavía no me molesta, luego no me importa. Uh, sigo buscando tesoros estándar en Chicago cada que dos semanas regresan los tesoros competitivos a Chicago así es que no los he extrañado muchísimo si nuevos jugadores han tenido una mejor posibilidad oportunidad de poder obtener encontrar tesoros que bueno para que tengan una bonita experiencia asociaciones ve un resumen de nuestros socios más nuevos aquí está los de la FIFA, el Susan G. Comen, que fue. Uh, ven, vendieron exploradores de, para, la cura, para recaudar fondos para encontrar una cura para el cáncer. La Asociación de Argentina de Fútbol, el Jackie Saki que hizo los exploradores, los adornos bien bonitos de calaveras. El Gala Games, que la verdad no sé qué ha pasado con eso. Según hice una gran noticia en septiembre o algo así, pero no ha pasado nada. Y el UNICEF de Brasil, fui y compré más adornos. Ahí me gasté casi 200 mil UPEX. Esto es un vicio familia, no se los recomiendo. 2023, allá vamos. Ha sido un viaje increíble. planes ha dado grandes pasos en el último año y con asociaciones crecientes, una explosión de la actividad de las Meta Ventures y contenido de terceros a través de Community, Community Developer Tools. En el, el 2023 ya se perfila como un año excepcional. El próximo año también verá esfuerzos iniciales que se expandirán más allá de los límites de Appland. Una de estas iniciativas es la introducción de especies vivas. Aquí vamos, familia. Es lo que estuvieron hablando en el show de Aplando. Y una vez que suba ese video, hablando, voy a escuchar un poquito más para ver qué es lo que que dijeron en sí que lo que mencionaron uh, una de estas iniciativas es la introducción de especies vivas al metaverso más amplio a medida que se desarrolle esa iniciativa traerá nueva vida a Apla. tendremos más detalles a medida que nos adentremos en el 2023 yo me imagino que van a empezar con los árboles para tener el token de stem y tal vez le conviene convien de nombre Será algo como los Sparks que usamos para construir edificios. El Stem será un toque que vamos a necesitar para darle vida a estos árboles, plantas, animales. A eso yo quiero abrir un negocio, una granjita es lo que quiero hacer como mi negocio en Aplan. Cómo vamos a conseguir conseguir esos tokens? No sé. Espero que nos regalen un poquito. Tal vez los tengamos que encontrar en la busqué en tesoros, va a estar interesante ver cómo va a estar eso, familia. Y creo que por eso me voy a poner a ahorrar <ríe> a mis UPEX ahora sí, para que tenga yo suficiente liquidez y pueda comprar estos tokens, a ver cómo los venden, porque va a estar interesante todo esto. Ya le dije a mi hermana que se ponga a aprender eh, eh, que aprenda cómo usar el Blender el programa ese que usan para diseñar lo que usan los de Aplan para que me haga mis arbolitos, mis plantas y mis animalitos y los pueda yo vender el próximo año. Otra iniciativa que debemos mencionar es Open Metaverse Alliance, OMA3, la alianza de un metaverso abierto, el confundador y codirector ejecutivo de Aplan. Dirk es el presidente de la junta directiva de OMA3. Este consorcio tiene como objetivo reunir mundos virtuales, dispares y desarrolladores Web3 para que los usuarios puedan cruzar aplicaciones y plataformas con sus identidades y activos. El grupo se formó en el 2022 y ya tiene más de mil registros y los tres primeros grupos de trabajo en camino. Hablan se orgu orgullece de ser miembro de OMA3 y continuará desarrollando caminos que acerquen cada mundo virtual. En el metaverso más amplio, importante que tengan esto. Lo que está haciendo este consorcio es que hagan reglas en el metaverso. Entonces mis exploradores, mis NFTs de aplan, me los voy a poder llevar a otros metaversos. Mi identidad, mi explorador, no sé si puedo crear una un, un en lo que mencionaron, un icono de tercera dimensión, un bonito que me gusta a mí, que, me, que se parezca a mí tal vez. Esa será mi identidad dentro del metaverso. Así es que tal vez para mediados del 2023 es cuando estas plataformas se van a poder comunicar entre sí mismas y vamos a ver un, un, una circulación de NFTs, un intercambio de NFTs de plataformas. Van a, vamos a poder moverlas con más facilidad entre distintas, diferentes blockchains. Esto va a estar muy, muy bueno. Al cerrar el 2022, queremos enviar abrazos de llama a la comunidad por ser parte de este viaje y hacer que el metaverso de Aplan sea tan especial. Y esto es todo, familia. Mil disculpas, sé que está un poquito largo, pero saben que los las trayectorias siempre son larguitas porque tenemos que hablar de diferentes cosas, pero vayan al a, al barrio, a la sala de eventos ZAPLAN para que lean el documento, leanlo con más calma. Déjenlos, déjenme saber en los comentarios qué es lo que les, más les, les llamó la atención. A mí lo del token de la vida y cuál era el otro. Uh, las carreras, también las carreras que ya van a ver más diferentes cosas recuerden piensen qué tipo de negocio van a poder abrir dentro del metaverso si quieren sacarle ganancia empiecen a hacer un plan de negocios vean que les gusta qué recursos tienen para que puedan tener su propio negocio y trabajar para ustedes dentro del metaverso no trabajen para alguien trabajen para ustedes mismos importante que aunque sea si en la vida de rar, en, la, en la vida real se nos hace difícil tener nuestro propio negocio por diferentes cosas, circunstancias en el metaverso. Tal vez sea un poquito más fácil. Es cosa de que se asocien, busquen algo que les guste, que sean buenos para que les saquen beneficio. Ahora es importante abrir nuestros negocios dentro de Aplan. Ahora sí, familia, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Uh, recuerden que tendré un video en unos días donde estaré entrevistando a miembros del circuito de portuguesa en río vamos a ver qué nos cuentan de este proyecto a ver si es algo que les interesa familia ahora sí muchísima suerte feliz año nuevo si no los veo antes y si no hablo con ustedes los esperamos en el barrio como siempre todos los links están en la descripción del video. Dejen un like, recuerden que esto nos ayuda a que los nuevos jugadores se encuentren en el canal y espero que ya en estas semanitas me desocupe yo para que pueda hacer videos otra vez, por lo menos una vez por semana. Que tengan un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso.